¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo abrir y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Introducción. Abrir, to open, este es un verbo regular terminado en ir. Decimos que el infinitivo en inglés es to open, abrir, participio pasado, opened, en español este participio es irregular, vamos a decir abierto. El gerundio en inglés sería opening, en español abriendo. Es muy importante hacer la diferencia entre abierto y abriendo. Vamos a empezar con los tiempos del modo indicativo. Comenzamos con el presente simple. Yo abro, tú abres él, ella, usted abre, nosotros, nosotras abrimos, vosotros, vosotras abrís, ellos, ellas, ustedes abren. Seguimos con el pasado simple. Yo abrí, tú abriste, él, ella, usted abrió, nosotros, nosotras abrimos, vosotros, vosotras abristeis, ellos, ellas, ustedes abrieron. Continuamos con el tiempo imperfecto. Yo abría. Tú abrías. Él, ella, usted abría. Nosotros, nosotras abríamos. Vosotros, vosotras abríais. Ellos, ellas, ustedes abrían. Ahora tenemos el tiempo condicional. Yo. Abriría, tú abrirías, él, ella, usted, abriría, nosotros, nosotras, abriríamos, vosotros, vosotras, abriríais, ellos, ellas, ustedes, abrirían. Y ahora seguimos con el futuro simple, yo abriré, tú abrirás. Él, ella, usted abrirá, nosotros, nosotras abriremos, vosotros, vosotras abriréis, ellos, ellas, ustedes abrirán. Vamos a trabajar ahora con los tiempos progresivos o continuos. Empezamos con el presente progresivo, yo estoy abriendo, tú estás abriendo, él, ella, usted está abriendo, nosotros, nosotras estamos abriendo, vosotros, vosotras estáis abriendo, ellos, ellas, ustedes están abriendo. Viene ahora el pasado progresivo, yo estuve abriendo, tú estuviste abriendo, él, ella, usted estuvo abriendo, nosotros, nosotras estuvimos abriendo, vosotros, vosotras estuvisteis abriendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron abriendo. Seguimos con el imperfecto progresivo, yo estaba abriendo, tú estabas abriendo, él, ella, usted estaba abriendo, nosotros, nosotras, estábamos abriendo, vosotros, vosotras, estabais abriendo, ellos, ellas, ustedes, estaban abriendo. Viene a continuación el condicional progresivo, yo estaría abriendo, tú estarías abriendo, él, ella, usted estaría abriendo, nosotros, nosotras estaríamos abriendo, vosotros, vosotras estaríais abriendo, ellos, ellas, ustedes estarían abriendo. Seguimos con el futuro progresivo, yo estaré abriendo, tú estarás abriendo, él, ella, usted estará abriendo, nosotros, nosotras estaremos abriendo, vosotros, vosotras estaréis abriendo, ellos, ellas, ustedes estarán abriendo. Bien, a continuación, el futuro, un futuro próximo con ir a. Para las oraciones afirmativas, I'm going to open. Voy a decir en español, yo voy a abrir. Tú vas a abrir. Él, ella, usted va a abrir. Nosotros, nosotras, vamos a abrir. Vosotros, vosotras. Vais a abrir, ellos, ellas, ustedes, van a abrir. Ahora, si hablamos de las oraciones en futuro con ir a, en su forma negativa, I am not going to open, en español vamos a decir, yo no voy a abrir, tú no vas a abrir, él, ella, usted, no va a abrir, nosotros, nosotras no vamos a abrir, vosotros, vosotras, no vais a abrir, ellos, ellas, ustedes, no van a abrir. Vamos a hablar ahora acerca del pretérito imperfecto del indicativo con ir a, que también son eh, formas verbales muy útiles en la vida diaria. Empezamos con las oraciones afirmativas I was going to open, y en español nos va a quedar yo, iba a abrir, tú, ibas a abrir, él, ella, usted, iba a abrir, nosotros, nosotras, íbamos a abrir, vosotros, vosotras, ibais a abrir, ellos, ellas, ustedes, iban a abrir. Para las oraciones negativas vamos a decir yo no iba a abrir, tú no ibas a abrir, él, ella, usted no iba a abrir, nosotros, nosotras no íbamos a abrir, vosotros, vosotras no ibais a abrir, ellos, ellas, ustedes no iban a abrir. Quiero hablar ahora acerca de los tiempos compuestos en el modo indicativo. Vamos a empezar con el presente perfecto. Yo he abierto. Tú has abierto. Él, ella, usted ha abierto. Nosotros, nosotras hemos abierto. Vosotros, vosotras habéis abierto. Ellos, ellas, ustedes han abierto. Hablamos ahora acerca del pasado perfecto, recordemos que ese es un tiempo eh, que poco se usa a nivel oral y que tiene un, un sentido muy formal y sobre todo se emplea a nivel escrito. Vamos a decir, yo hube abierto, tú hubiste abierto, él, ella, usted hubo abierto, nosotros, nosotras Hubimos abierto. Vosotros, vosotras, hubisteis abierto. Ellos, ellas, ustedes, hubieron abierto. Continuamos con el pluscuamperfecto. Vamos a decir, yo había abierto. Tú habías abierto. Él, ella, usted, había abierto. Nosotros, nosotras, Habíamos abierto. Vosotros, vosotras habíais abierto. Ellos, ellas, ustedes habían abierto. Ahora viene el condicional perfecto. Yo habría abierto. Tú habrías abierto. Él, ella, usted habría abierto. Nosotros, nosotras habríamos abierto. Vosotros, vosotras, habríais abierto. Ellos, ellas, ustedes, habrían abierto. A continuación, seguimos con el futuro perfecto. Yo, habré abierto. Tú, habrás abierto. Él, ella, usted, habrá abierto. Nosotros, nosotras, habremos abierto. Vosotros, vosotras, habréis abierto. Ellos, ellas, ustedes, habrán abierto. Vamos a hablar acerca de los imperativos. Tenemos los imperativos afirmativos, vamos a decir, abre. Para tú, va a ser abre. Abra, usted, abra. Abramos para nosotros o nosotras. Abramos. Abrir para vosotros o para vosotras. Y abran para ustedes. Abran. Bueno, la forma negativa, ya sabemos que en la, con el pronombre personal tú va a cambiar. Vamos a decir no abras. Para usted, no abra. Para nosotros, no abramos. Para vosotros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 Muchas gracias por ver este video y yo espero verte en una próxima clase o una próxima presentación. Hasta la vista amigos.